El contacto que he tenido con el personal de Humanitech pues ha sido, para mí, ha sido fantástico porque me han brindado pues, las soluciones y las respuestas de lo que, de lo que se ha requerido. Tuvimos eh, pues varias presentaciones con ellos en las cuales nos mostraba las bondades del sistema y el alcance que el mismo sistema nos podría proporcionar para alcanzar los objetivos deseados en la organización. La constancia, el que si necesitamos capacitación ahí están, este, tenemos dudas, viene. Por ejemplo, Ariel, la verdad es que nos ha dado un servicio este, y una ayuda y un soporte muy importante. Una necesidad, todo el tiempo han estado al pendiente, nunca nos han este, negado nada. Todo el soporte muy bien. Y es muy buena empresa como para una pensar en una implementación con ellos y recomendable.